muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a enseñar hoy les voy a enseñar a crear un evento desde gmail lo primero que vamos a hacer es ir a cualquier correo que queramos entrar vamos a poner como ejemplo Hipócrates. luego que entramos a este correo en esta parte superior vamos a darle a, las, a los tres puntitos y vemos en esta opción crear evento y automáticamente nos va a mandar y podemos crear el evento de ese correo si queremos ponerle el mismo título y ponemos todo lo que queramos de ese, detallar de ese evento. Y simplemente le damos a guardar y dice si quiero eh, enviar invitaciones y le pongo que no gracias y se guardó este evento en este día y de esa manera podemos crear eventos en desde Gmail desde nuestro Gmail. Y nos sale una notificación en nuestro teléfono. Es cuanto. Hasta la próxima.